Hola a todos y bienvenidos a Danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la siguiente parte de inecuaciones. Ahora viendo de nuevo las inecuaciones cuadráticas, pero ahora trabajando con la forma ax cuadrado más bx más c. Veremos cómo se trabaja este tipo de inecuaciones y cómo plantear esa desigualdad. Veámoslo. Bien genios, este es el tipo de ecuación que vamos a manejar, no olviden que A debe ser diferente de 1 Ese es el caso que debemos tener muy en cuenta Veamos algunos ejemplos para entender mejor este tipo de inecuaciones. Comencemos con este primer ejemplo 3x cuadrado más 6x mayor o igual que 0 Como podemos ver A es diferente de, 0, de 1, en este caso sería 3 B valdría 6 y C no habría. Entonces vamos a utilizar aquí para poder resolver el caso de factorización factor común. Genios, si no lo recuerdan, lo pueden ver en los videos de factorización, en la parte de factor común para que lo refuercen. Vamos teniendo esto, entonces este factor común acá sería 3x, porque es el número que divide a ambos y es la letra común. Ahora, 3x para que 3x cuadrada nos quedaría x más por más daría más y para que nos dé 6 tenemos que es más 2 mayor o igual que 0 ahora vamos a hallar los puntos de nuestro interés entonces decimos que 3x es igual a 0 y decimos que x más 2 es igual a 0 despejamos acá nos va a quedar x igual a 0 sobre 3 y esto nos va a dar igual a 0 Quiere decir que hemos encontrado nuestro primer punto de interés. Hacemos lo mismo con este, despejamos, está sumando, lo pasamos a restar, quedando que x es igual a menos 2. Ya tenemos los dos puntos, entonces re, verifiquemos cuál es el mayor, en este caso este sería el mayor y este sería el menor. Entonces, a los mayores vamos a decirles que son mayores en este caso, mayores o iguales que 0. Y a los menores vamos a decir que sean menores o iguales a menos 2. Vamos a decir, los X que sean mayores o iguales que 0. Y este que es menor vamos a decir, los X menores o iguales que menos 2. Y por último, la relación entre estos dos. Este es el menor, este es el mayor. Entonces vamos a decir... Los x mayores o iguales que menos 2 que sean menores o iguales que 0. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos analizar dónde se cumple que sea mayor o igual que 0. Esto es lo más importante. Entonces, para ello, vamos a dar valores que sean mayores, menores y que estén dentro del intervalo menos de 2 y 0. Demos el primer valor. Por ejemplo, para 0 podemos dar el valor de, puede ser 1. Menor a menos 2, podemos decirle que sea menos 3. Y entre menos 2 y 0, podemos dar el valor que sea menos 1. Y vamos a verificar qué pasa con cada uno de, estos, de estas desigualdades. Para ver cuál corresponde a los mayores o iguales que sean. Entonces, empecemos con el primer valor. Genios, espero que estén tomando nota y no olviden, si tienen alguna duda pueden pausar el video para ir devolviendo y que todo quede más claro. Vamos a reemplazar el primer valor, 1. Lo vamos a reemplazar en la ecuación original. Vamos a poner 3 que multiplica a 1 al cuadrado más 6 por 1, mayor o igual que 0. Entonces, elevando al cuadrado, esto nos daría 1 al cuadrado, nos daría 1, por 3 nos daría 3. Y 6 más 6 por 1 nos daría 6, quedando 3 más 6, mayor o igual que 0. 3 más 6 nos da 9. 9 es mayor o igual que 0 Sí, correcto Quiere decir que este valor O este, esta desigualdad se cumple O sea que esa podría ser una respuesta del ejercicio Ahora, verifiquemos el de menos 3 Hagamos lo mismo, reemplazamos acá 3 que multiplica a menos 3 al cuadrado Más 6 por menos 3 Mirando que sea mayor o igual que 0 Menos 3 al cuadrado nos da 9 9 por 3 nos daría 27 y esto nos daría menos 18 27 menos 18, 9 y 9 es mayor o igual que 0 ¿Sí? podemos ver que 9 es mayor o igual que 0 quiere decir que esta también es respuesta puede tomar también valores por debajo Ahora, miremos qué pasa con esta última. X mayores o iguales que menos 2 y menores que 0. Vamos a dar el valor de menos 1. vamos a reemplazar allí. El menos 1 nos va a quedar 3 que multiplica a menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 mayor o igual que 0. Entonces tenemos esto, 1 por 3 nos daría 3 y esto nos daría menos 6 mayor o igual que 0. 3 menos 6 nos da menos 3. ¿Menos 3 es mayor o igual que 0? No. Esto es falso. Quiere decir que esta, si no, es respuesta del ejercicio. Entonces tenemos estas dos. Ambas son respuestas de la desigualdad. Los x mayores o iguales que 0 y los x menores o iguales que menos 2. Entonces podemos tomar estos valores y estos para tener como, como respuesta de este ejercicio vamos a ver un siguiente ejemplo pero ahora trabajando con la ecuación de trinomio completa veámosla antes de continuar quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en todos los productos para el aseo tanto a nivel institucional como para el hogar no olviden que es una empresa de Manizales y la pueden contratar a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y de su página web aquí podemos ver gran variedad de sus productos estrella y todo lo que se necesita para toda la parte de higiene y de limpieza ahora tenemos este siguiente ejemplo tenemos este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c menor que cero entonces vamos a verificar los que sean menores que cero entonces para ello recordemos lo siguiente vamos a utilizar este es un caso de matrización, trinomio en la forma AX cuadrado más BX más Z. Vamos a multiplicar por este valor que sería el mismo 6. 6 por 6 nos daría 36. X cuadrado más 7X. Dejamos indicado el 6. 6 por 2 nos daría 12. Y como hacemos esto, no olvidemos que esto es menor que 0, lo dividimos también por 6. Al multiplicar por 6, dividimos por 6 abrimos los factores y no olviden que estamos dividiendo por 6 raíz de 36 nos daría 6x acá 6x también signo de la mitad positivo más por más da más ahora dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 7 para ellos pues tenemos que ser 3 y el 4 y vamos a hacer la simplificación para ver cómo nos está quedando esto simplificamos acá, empecemos por este lado, mitad de 6, voy a ir para acá, mitad de 6, 3, entonces mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Ahora, para este lado puedo tener tercera, entonces voy para este lado, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Si tienen problema con este caso, no olviden que también lo pueden mirar en la parte de arriba para que tengan aquí el enlace y si quieren reforzar este tema. Teniendo esto nos está quedando que es 2x más 1 que multiplica a 3x más 2. Y no olvidemos que esto es menor que 0. Pero primeramente vamos a mirar los puntos de nuestro interés. Vamos a decir 2x más 1 igual a 0 y vamos a decir 3x más 2 igual a 0. Despejamos acá, nos quedaría 2x, esto pasaría a restar, quedaría menos 1, este 2 pasaría a dividir, quedando x igual a menos 1 medio. Y al otro lado nos va a quedar 3x igual a menos 2, pasamos a dividir el 3, quedando menos 2 tercios. Si verificamos bien, menos 1 medio equivale a menos 0,5. Y menos 2 tercios nos equivale a Menos 0,66 Quiere decir que el mayor aquí En este caso va a ser Menos un medio X igual a menos un medio Este va a ser el mayor Mientras que este sería el menor Entonces para tener en cuenta Y vamos a plantear entonces Los intervalos teniendo en cuenta Que acá van a ser los mayores Aquí va a ser los menores y por último el intervalo, veamos cómo quedaría. Tenemos ahora estos tres intervalos, entonces vamos a tomar este, si es mayor a menos 1 digamos que valga 1, para probarlo, menos 2 tercios, podría ser, podríamos dar el valor como menos 2, y entre este y este, entonces como esto no olviden que este es menos 0,66, y este es menos 0,5 Entonces demos el valor de menos 0,6 Para probar cuál satisface la desigualdad Empecemos por el primero Vamos a reemplazar cuando vale 1 Entonces 6 que multiplica a 1 al cuadrado Más 7 por 1 Más 2 menor que 0 1 al cuadrado nos daría 1 Esto daría 6 7 por 1 es 7 Más 2 menor que 0 6 más 7 nos daría 13, más 2 nos daría 15. 15 no es menor que 0. Quiere decir que esta se descarta. Ahora probemos la otra. X menor que menos 2 tercios. Vamos a probar. Cuando vale menos 2 sería 6 que multiplica a menos 2 al cuadrado más 7 por menos 2 más 2 menor que 0. Reemplazando, esto nos daría 4 por 6, daría 24. Acá tenemos menos 14. Y aquí tenemos esto, esto nos daría eh, más 2. Probando acá, esto nos daría 24 menos 14, nos daría 10 más 2, 12. ¿12 es menor que 0? No. O sea que esta también se descarta. Solo nos resta probar esta última. Veamos qué pasa cuando vale menos 0,6, quiere decir, en este intervalo de valores. Vamos a probar ahora menos 0,6. 6 que multiplica a menos 0,6 al cuadrado más 7 por menos 0,6 más 2. Veamos si esto es menor que 0. Efectuamos el cálculo, acá es importante utilizar una calculadora, puede ser una calculadora como esta, una calculadora científica, para verificar, menos 0.6 al cuadrado por 6, si lo hacen bien, esto les tiene que dar 2.16, aquí nos daría menos 6.4, y por último tenemos aquí más 2, menor que 0. Sumamos estos dos, 2 más 2,16 nos daría 4,16, menos 6,4 nos daría menos 2,24. ¿Esto es menor que 0? Sí, este valor sí es menor que 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que el intervalo que tenemos allí sí es respuesta, o sea, que esto sí satisface valores entre menos 2 tercios y menos 1 medio... Son respuesta del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos piden que sean menores que cero. Con esto daríamos por concluido el tema de inecuaciones cuadráticas. La próxima semana trabajaremos todo lo que tiene que ver con las inecuaciones racionales. Pero vamos a hacer un pequeño cambio en el canal. Ya los videos no se van a publicar los días sábados. Los videos van a seguirse publicando los días viernes a la una de la tarde. Vamos a hacer un pequeño cambio para que desde el viernes ya puedan tener el contenido y puedan disfrutar de él. Así que con esto daríamos por concluido este siguiente tema de inecuaciones cuadráticas. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. De igual forma, te invito a que me sigas en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta un próximo video.